Marketplace, gracias a nuestra gente de Food University Marketplace Ahí están a Yeri de Jesús y todo el personal de Kifu. Gracias por el apoyo en esta transmisión de la Gran Parada Dominicana del Bronx Como siempre presente en todos los mejores momentos que celebra la comunidad dominicana aquí en el Bronx Gracias a mi gente de Food University, de Food University en el Bronx Pasamos con nuestro hermano Alberto, adelante Alberto muy bien, gracias Roberto. Aquí me encuentro acompañado de mi amigo y hermano, el licenciado Andrés Iloneo Valles. Es gobernador de la provincia de España y parte de la directiva de lo que es la dirección de la gran parada dominicana del Bronx. Eh, es gobernador, amigo mío de siempre, Iloneo Valles. Se ha dado muy buena esta gran parada, lo que es el resurgir de la gran apertura acá en la ciudad de Nueva York. Sí, definitivamente, eh, pues esta ha sido una gran actividad. Tú sabes que eh, hacía aproximadamente dos años que no se había celebrado como resultado de la pandemia. Esto es, como tú dices, un resurgir. Y qué bien, eh, ha recibido un gran respaldo de la comunidad dominicana, de la comunidad latina que se ha venido a dar cita en el día de hoy, a respaldar uno de los eventos más importantes que celebra la comunidad dominicana, ...en la ciudad de Nueva York, en el condado del Bronx... ...y qué bueno que sea así... ...para que nos demos sigamos dando un abrazo de hermano... ...en este condado. Me alegra verlo por acá, se ve muy bien señor... ...ex gobernador de la provincia de España... ...mi hermano Andrés Villoneo Valles... ...claro que quiero... ...y tengo que preguntarle por su eterna compañera... ...Tatica. Bueno, eh, mi compañera que siempre está conmigo... ...que siempre me acompaña... ...en estas actividades por compromisos personales no está en este preciso momento pero siempre está de manera espiritual con nosotros respaldando esta y todas las actividades que celebra la comunidad dominicana porque nosotros tenemos un gran compromiso con nuestra gente, con nuestros con nuestro pueblo. y donde quiera que se celebre una actividad ahí estaremos nosotros apoyando eh, de manera eh, permanente, garantizando que se dé tocha porque este es el gran legado que nosotros queremos dejarle a nuestra gente y a las generaciones que vienen detrás de nosotros. De manera que aquí estamos, aquí estaremos mientras vidas tengamos. Un abrazo para toda la gente de la provincia de Escoyá, señor ex gobernador. Un abrazo de hermano, lamentando muchísimo el fallecimiento de un gran hermano eh, de, la, de la comunicación como José Valcácer, que en el día de hoy, día de los padres en la República Dominicana, falleció. pero agradecido y un abrazo fraternal a todos los dominicanos en el Día de los Padres. Eh, felicidades. Bueno, muy bien, es el gobernador de la provincia española, Andrés Diloneo Valles, con nosotros en esta transmisión en directo a la Gran Parada Dominicana del Bronx. Alberto, muchísimas gracias, placer inmenso compartir contigo. Eh, me honra, me honra, verdad, en este momento estar presente. Una persona como tú, de tanta experiencia en la comunicación, y qué decir de mi hermano Roberto Neri, un cazador de, ta de talento en la televisión del nordeste del país bueno, prácticamente por lo que veo la parada, el desfile va a concluir, ya va a terminar muy limitado como hemos dicho todo esto por los efectos de la pandemia Pero ha sido un éxito total, mucha y agradecer también los premios primavera. Río tío Colombia. Colombia que ha dominado varios programas de Canal América, en especial nuestro programa La Bellonera. Los premios primavera se van a realizar el martes 10 de agosto en el, la Casa del Mopongo, la 207 y Sherman. Ahí estaremos a partir de las 6 de la tarde. Además, tendremos transmisión en vivo, en directo, a través de nuestra programación por Canal América. El saludo para la gente de todos Products, auspiciadores. ...de esta gran parada dominicana del Bronx. Bueno, vamos, nos, nos vamos con un reportaje de si va muy pronto, Roberto.